curiosidad en tailandia no sabemos a la ciencia cierta para qué es esto suponemos que este seguito de lacre es para garantizar que nadie lo abra o que esté cerrado o que nadie vino a abrir o algo así está cerrado este es un local comercial y en el candado tiene esta maderita con su seguito de lacre y seguramente ese seguito es de la persona que se encarga de entrar y abrir y que, que, que, no, le, que no le digan que el Chuchito lo policía. No. Creemos que va por ahí el asunto. Pero no sabemos bien. Si alguien sabe, coméntenlo. Adiós. Pero la salpicada de agua. Ahí está. Ahí está la prueba de que sí. Ya le pregunté. Sí, se murió. Duro, duro.